Les voy a contar el chiste aquel. ¡No! Y es, es, es lástima, es lástima porque era aquel del señor, aquel que iba ¡No! ¡Aquel del Loro Rojo! ¡No! ¡Por favor! ¡Respeto! Coño, que no estáis hablando con cualquiera. Dos amigos por la calle, a un metro no en el suelo ver un reloj. Dice, no, oh, mira, un reloj. Dice, el otro es el mío, que se me adelanta un poco. <risa> <risa> Pero bueno. Hace un mes, poco más o menos, las elecciones municipales, a alcalde, y decía un gitano a otro, ¿tú por quién vas a votar? Dice, yo que sí, si estos payos son todos iguales. Dice, pues vota por el Partido Comunista, esa calle, hijo, que esos payos tienen toda la bandera llena de herramientas. ¿Ya <risa> <risa> ha dicho el agua, ¿no? Dice, señora, ¡ay, qué suerte! ¡Qué gemelos más guapos ha tenido usted! Dice, no, es uno, es que es muy nervioso. <risa> <¿Sí>? <risa> Dos cazadores, la Guardia Civil. ¿Dónde vais? A cazar. Ese perro es mío desde que era pequeño. No lo ha robado, seguro. Toby, el perro, mira como es mío. Y la copeta tuya dice, ¡ay, la copeta! Si la tengo desde que era una pistola, <risa> Un maricón por la calle dice, maricón, parece pareces un avión, dice, un avión, me da un laca en vez de desodorante. <risa> yo soy hermano de leche del príncipe Felipe de Inglaterra. Hostia. Sí. Hostia. Hostia. Mi madre y la criada Hostia. Delga estaban en la misma lechería. ¿Qué te voy a decir yo? <risa> por favor, me da una caja de cerillas Y de. <risa> no me grite que no soy sordo. Con filtro o sin filtro? <risa> ¡Don Gitano! Don Le dice el uno al otro, vamos al cine, que han una película muy buena ayer del Oeste. Dice, ¿ya la vi ayer? Dice, pues vamos a verla, si yo la he visto. Por lo que te invito yo, por parte de a verla otra vez. Pero ven conmigo, pues vamos a verla. Se sientan los dos, sale el bueno de la película montado a caballo con una camisa negra y dice que había estaba ayer, te juego mil pesetas. Acá ahora cuando llega al bar, el payo se baja del caballo, ...hace como que entra al bar y no entra... ...dice, qué gracioso, lo has visto ayer... ...pues te juego mil pesetas... ...pues si lo has visto ayer... ...pero yo te juego mil pesetas... ...mira, si te hacen falta te las doy... ...pero si tú lo has visto ayer... toma las mil pesetas... ...llega el otro del caballo... ...se baja del caballo... ...hace como que entra al bar... ...pero que entra al bar... ...dice, pero hombre, no lo has visto ayer... ...dice, ya lo sé... ...pero yo digo, después de la paliza que le dieron ayer... ...no va a entrar hoy también... ...gracias... ...vamos a hacer... Un recorrido por lo que es toda España, la fama que tenemos los españoles, el bilbaíno tiene de fanfarrón. Le dice un bilbaíno a otro, oye, Pachi, ya me han dicho que te ha tocado la primitiva. Dice, nada, 500 millones, lo que jugaba, joder. O el madrileño que se le vuelca al coche y pasa a otro madrileño, ¿qué pasa? El volcado, dice, no, estoy vaciando los ceniceros. O el catalán que llaman a la puerta de su casa, va a abrir y había dos monjas, dice, ¿qué querían hermanas? Dice, veníamos a ver si nos daba algo para el asilo. Y le di al abuelo. O la gallega que dice, Manoliño, me caigo, dice, yo te cojo. Rosina, esos caca, dice, ya te he dicho que me caigaba. <risa> o tenemos el, tenemos el andaluz que está a la barbería afeitando y si le pegan un corte, otro corte, otro corte, dice, paisano, no tiene otra navaja, dice, ¿qué pasa? ¿Qué tal no te gusta? Dice, no, para defenderme, mi hijo puta. <risa>